Bueno, buenos días con todos y con todas. Eh, a los eh, organizadores del Congreso, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Eh, presentaré eh, ahora una pequeña descripción de una investigación en el curso para un trabajo eh, mucho más grande de la investigación sobre la pianola en, en el Ecuador. Eh, quiero bueno, aclarar un poco que esta presentación es una parte y básicamente describiré solamente una, una, una parte fenomenológica de un evento eh, económico comercial como un, uno de los modelos que vienen trabajando en Sudamérica. Eh, para esto eh, empezaré con una pequeña eh, consideración teórica eh, que me parece importante entender eh, alrededor del fenómeno de la pianola y es que eh, la sociedad, bueno, es el resultado de la interacción eh, entre individuos, pero también los individuos son el resultado de esta interacción. Es una cita de José Martín. Y la música eh, tiene un elemento muy importante en esa interacción social, porque eh, muchas de esas relaciones simbólicas se van construyendo alrededor de la, de la música, básicamente bajo tres lógicas. La primera es la construcción de la identidad, la segunda es eh, la determinación de un orden social y la necesidad de intercambio. Para esta comunicación yo me centraré principalmente en la, en la idea del orden social como una forma estructurada de, relación, eh, de la relación social y principalmente de la relación económica comercial alrededor de, de la pianola. Es importante también eh, trabajar la idea de la modernidad porque todos estos fenómenos que hemos visto hoy se eh, forman parte de una manera de entender el mundo en un, en un periodo determinado no solo como un fenómeno histórico sino también como una manera de, de entender y de construir el mundo entonces la idea de la modernidad básicamente eh, podríamos entenderla como un, un proyecto que viene mucho antes del, del siglo XX de esta idea de, de mundializar las, las prácticas sociales y culturales que en el siglo XIX básicamente fue europeo pero en el siglo XX tiene un giro muy importante, que es la, lo que llamaríamos la americanización del mundo, eh, bajo las lógicas, obviamente, norteamericanas de imponer un sistema de económico y de relación comercial. Eh, voy a basarme en base, eh, para esta exposición en tres, eh, en tres modelos del, del pensamiento moderno. El primero es esta idea que hablaba de la mundialización de las prácticas, el segundo es la, la neotecnia o el desarrollo de una nueva tecnología. Y la tercera son las relaciones de espacio-temporales que se ven completamente alteradas en el siglo XX. Eh, la idea de la mundialización es la construcción de un proyecto globalizador. Lo que ahora nosotros llamaríamos eh, la globalización en su momento era la mundialización, o lo que también se llamaría la creación de la world culture, básicamente por la lógica norteamericana, que era la americanización de estas prácticas culturales. Adorno posteriormente llamará esto a la, a la industria cultural de las masas. ¿Qué era esta idea de la World Culture? Era crear una, una idea de, de una cosa de, cosmo, de la práctica cosmopolita de la cultura, es decir, la creación de prácticas locales expuestas para los mercados masivos cosmopolitas del mundo. La idea de la neotecnia es la creación de esta nueva tecnología que lo que buscaba era eh, que la técnica y la razón sean la forma de relación en el mundo, es decir, ordenar matemáticamente y racionalmente el mundo eh, con, datos, con datos cuantificables y, sobre todo, eh, generando una, eh, una reconstrucción una reconstitución de la cotidianidad y de sus experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, por ejemplo, en el caso de la música y en el caso de la pianola particularmente, se buscaba reproducir la, el, el, el uso de la, de, la, de, la, de la escucha por medio de un instrumento, en este caso la pianola, que sea automático y que te, eh, presente una nueva tecnología que todo el tiempo iba cambiando. Es por eso que la pianola cada cinco años va generando nuevas tecnologías y va cambiando las maneras de escuchar la música. Y la última es la relación del espacio-tiempo, eh, que por medio de la idea de la reducción del tiempo del transporte en la producción y en la distribución de los materiales, cambia completamente la manera de entender eh, el desplazamiento del espacio del tiempo. También en, en la relación con el espacio del tiempo hay una relación distinta entre el, el, el, el espacio público y el espacio privado. La pianola en este caso pasa a ser una, una práctica, de, de una práctica eh, familiar, privada, y luego se puede hacer también una práctica pública pero esto cambia completamente porque uno podía crear música en su casa sin ser músico una pequeña introducción del Ecuador de esta época un país en Sudamérica que entre 1920 y 1929 tenía 1.5 a 2.2 millones de habitantes de los cuales únicamente el 14% estaban en los núcleos urbanos la particularidad del Ecuador es que la atraviesa una, una zona montañosa, la zona andina, eh, con elevaciones de más de 2.800 metros de altura. Esto es un dato importante, sobre todo en la parte final de esta comunicación, porque hablaré del transporte de las pianolas, sobre todo en el desplazamiento, que es una cosa interesantísima. La, eh, en esta época, en esta lógica mundial, globalizada de negocios, se crean básicamente dos estructuras, se consolidan dos regiones que son la costa donde están los puertos, y la sierra donde está la capital, eh, se marcan dos modelos distintos de pensar el, eh, el comercio. En la izquierda tenemos la zona andina, que es una continuación de la, de la, de la lógica de la hacienda colonial, todavía con eh, lógicas feudales. Y en la derecha, por otro lado, con este intercambio masivo que empieza a generarse por los puertos, se empieza a desarrollar la exportación de cacao y café eh, alrededor del mundo y hay un sistema de comunicación mucho más moderno eh, eh, que, que en la sierra en el Ecuador en esta investigación ah, por el momento he encontrado eh, colecciones de rollos básicamente en todas las provincias del, del Ecuador de la sierra y de la costa teniendo dos puntos centrales importantes, Guayaquil que es el puerto principal y Quito la capital para este trabajo, como decía, va a ser una descripción simplemente de la relación entre industria y mercado, pero centrándome en tres puntos, que es la producción local, la exportación y la importación alrededor de la, de la pianola. En la producción local, obviamente, hay, varias, eh, ah, hay varios procesos que, que funcionan automáticamente, como sería obviamente, la creación de fábricas, de editoras, proveedores, compositores, arreglistas, eh, la, los materiales, etcétera exportación, obviamente, almacenes, agentes, distribuidores, repertorio. Y en la importación lo mismo, agentes y representantes, publicidades y distribuidoras. Con un factor importantísimo que es el transporte. Eh, hasta, inicialmente, hasta antes de esta investigación, se creía que había una sola fábrica de rollos de pianola, que era la fábrica Onyx pero Guzmán. Originalmente perforaba los rollos a mano. Se enteró de esta tecnología, según cuenta una revista familiar, había una familia, él trabajaba en el ingenio, en la, en la cosecha de caña de una familia muy burguesa que parece que tenía una pianola entonces él vio en esto una posibilidad de negocio entonces la primera etapa para que veamos la dimensión comercial hacía un rollo manualmente cada dos días a un costo de 20 sucres cada uno una siguiente etapa cuando ya junta un capital suficiente para comprar una máquina eh, empieza a trabajar 16 rollos por hora a un precio de 5 sucres y una tercera etapa empieza una exportación de los rollos de pianol ecuatorianos eh, al precio de 33 sucres cada uno en la derecha vemos la, la, la, una fotografía de la fábrica Ferro Guzmán en esta segunda etapa cuando ya empieza a ser con una sola máquina 16 rollos por eh, estas son la presencia de las fábricas que hasta ahora hemos encontrado originalmente, como decía Ferro Guzmán se creía que era la única que estaba en la costa pero por medio de la investigación hemos encontrado Tres, eh, tres editoras también en Quito sobre todo hay una que tiene repertorio muy local y una más en Guayaquil es decir, hay hasta el momento cuatro editoras de los dos de Pianora pero Guzmán en el año do, eh, 1916 funda la empresa eh, fonográfica y empieza a tener la representación de, de las eh, marcas norteamericanas Playoton y de los discos Columbia de hecho en 1930 eh, hace la primera grabación de música nacional en, la, eh, en el estudio Columbia en los Estados Unidos y bajo ese modelo en 1919 construye el almacén de música Perú Guzmán que eh, posteriormente empieza a generar sucursales en el resto del continente sobre todo en dos países Colombia y Perú tenemos el almacén en Guayaquil, que es el superior eh, izquierdo, el de Quito, que es creado en 1924, el de la derecha, es un almacén Onyx Perú Guzmán, en eh, Cali, Colombia, y abajo es la creación de la empresa Onyx en, en Perú. Los ruedos ecuatorianos, para esta investigación ya nos hemos encontrado exportaciones a Estados Unidos, a España, Argentina, Perú, Colombia. Incorpora también los eh, rollos internacionales, por ejemplo como Universal empieza a incluir repertorio ecuatoriano en su eh, catálogo internacional. Algunos datos de eh, exportación de los Estados Unidos y empieza a crear su nuevo modelo que es la idea también de la representación comercial de las marcas que se importaban al Ecuador y también se empieza a crear eh, en 1907 la patente de música y de marcas eh, en el registro oficial del ecuador, eh, voy a centrarme ahora un poco en la idea del, del transporte, obviamente había eh, al tener un, um, una diferencia tan grande entre la costa y la sierra por la altura, se empiezan a crear diferentes sistemas de transporte, por ejemplo el de la importación era un transporte transatlántico, generalmente de Norteamérica, pero también hay un caso muy interesante que es el de las migraciones, ¿Cómo empiezan a llegar, por ejemplo, repertorio o pianolas desde Alemania o de España o de Italia? Internamente en la costa se genera un tráfico fluvial. Las pianolas empiezan a ser distribuidas por medio de, los, de, de, de la red fluvial de los ríos en la costa. Y para llegar a la sierra, eh, uno de los sistemas de transporte que más ayudó fue el tren, sin llegar todavía a las grandes ciudades de, del sur del Ecuador. Y viene un caso muy importante que lo menciono, y es el de la línea de transporte entre Guayaquil, el puerto, y la ciudad andina de Cuenca. Es una ciudad que está a 2.800 metros de altura, pero para llegar a la ciudad hay que pasar por una, una cordillera de altura de 4.021 metros sobre el nivel del mar. Eh, Cuenca no tenía transporte de ferrocarril, para lo cual las empresas norteamericanas y empresas locales crean un sistema de transporte que se dama al lobo de indio. Eh, se imaginarán, imaginarán el transporte que implicaba cruzar desde el puerto durante varios meses para llevar una pianola y eh, presentamos esta fotografía de la legada histórica de una pianola playotón distribuida por Pedro Guzmán al Hotel Patria en la ciudad de Cuenca. Aparte de esta fotografía, existen dos relatos en la literatura de ficción que cuentan la hazaña de llevar los instrumentos por medio de las montañas y todas las implicaciones que tenía este caso. Para finalizar la, la presentación, quisiera hacer unas reflexiones finales. Eh, y me parece importante entender a la pianola como un fenómeno, un fenómeno complejo que presenta modelos particulares de análisis eh, que debería ser tomado desde diferentes perspectivas para entender mucho mejor este fenómeno no únicamente como un, un objeto o como un objeto de repertorio sino justamente estas redes y estas posibilidades de, de intercambio que, generan, eh, que genera la pianola en inicios de siglo eh, también esta idea del modelo de la modernidad que se presenta en la pianola como uno de los representantes de esta época Hace de, este, de la pianola uno de los dispositivos culturales más importantes de esta época, porque marcan una relación de cómo, nos, cómo las sociedades occidentales se relacionan con la música. Cómo se genera un modelo de negocio también alrededor de la pianola. Como hemos visto anteriormente, por ejemplo, en el repertorio de cómo se construye la idea del repertorio del, del cine. Se genera un modelo que básicamente es reproducido durante todo el siglo XX. La idea de seleccionar también canciones es algo que ahora lo estamos viviendo por ejemplo con la idea de las playlists otra reflexión final es que la industria como decía hace un momento la industria musical se fundamentó en esta experimentación comercial eh, eh, eh, que, tuvo de, que tuvo muchísimo éxito en la pianola en el caso de Perón Guzmán como en las empresas por ejemplo de Argentina o Brasil todas fundamentaron su industria discográfica en el modelo de, de funcionamiento de los ruedos de pianola y probablemente, diría yo, en casi todos los países occidentales. Porque se genera el modelo de distribución, globalización y reproductibilidad como uno de los modelos principales de la modernidad. Eh, pero Guzmán, particularmente, esta empresa es un caso eh, muy particular porque se basa en el modelo norteamericano y en la región, presenta la característica de que es la única editorial hasta el momento en, en la investigación que, que vengo realizando, pero por ejemplo en toda la zona andina, no existe ninguna otra editorial que exportaba y que genera almacenes en otros países, lo cual es una pauta muy interesante para ver también luego el análisis de la construcción del repertorio, que originalmente se creía que era repertorio únicamente nacional, sino que esa, lo interesante de esto es que se puede ver cómo se construye un repertorio genérico, no con fines nacionales, sino con fines justamente de, de globalización y de exportación, y finalmente, eh, esto es todavía un eh, trabajo en, en proceso y eso. muchas gracias.